¿Cómo estamos, Noelia, Sergio? Buen mediodía para todo el equipo. Yo les hago una pregunta y sin desmerecer los sí. puestos que tengo a mis espaldas, ¿sí? puestos de venta que vienen directamente de General Alvear. ¿Es lo mismo este fondo que estoy en el que estoy digo ubicado o les gusta más quizás este fondo, chicos? Miren, ustedes me dicen ¿Viste? directamente qué es lo que más les gusta, porque yo la verdad que tengo unas ganas de quedarme todo el tiempo en este lugar. ¿sí? Miren lo que son esos costillar, chicos. Se quieren venir todos para acá, para la peatón, están más que invitados. ¿Y saben por qué y por qué estamos ubicados frente a la legislatura provincial sobre peatonal Sarmiento? Porque se viene la fiesta nacional de la ganadería. Si se viene en general alvear, esto es en mayo, y lo va a presentar el intendente con quien ya tenemos la posibilidad de hablar, con Walter Marcolini. Gracias por recibirnos, intendente. Al contrario, gracias a ustedes por estar hoy acá. Es, es un gusto y bueno, los invitamos a todos los mendocinos a todos los turistas que hoy visitan Mendoza también, del 4 al 8 de mayo a visitar General Alvear, a disfrutar de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas. Este año de nuevo con total presencialidad. Y eso es muy bueno porque significa que la feria comercial e industrial, las peñas, pero el remate feria que es en definitiva mostrar la calidad de la genética ganadera que, que se va consiguiendo año a año en nuestros campos, eh, se... Es ese día viernes 6 de mayo, bueno el, el almuerzo oficial del 7, que es una gran convocatoria a las fuerzas vivas y a la política del país de, y de la provincia. Obviamente estará el gobernador Rodolfo Suárez y, y termina esto con las jineteadas tradicionales del domingo. Pero muy bien, y una oportunidad para también mostrarle a todos los mendocinos nuestros emprendedores, la economía social... Eh, ...las tradiciones, los simbólicos, los costillares a la llama... Claro, Intendente, porque acá vemos dos costillares y también vemos vacíos... ...pero ¿cuántos se hacen este año? ¿Cuántos se van a hacer aproximadamente? Bueno, arriba de 100 con seguridad hubo un momento que fue Récord Guinness... ...con 165 costillares, eh, creo que tiene que ver con volver a esto... ...de las 2.000 personas en el almuerzo, que es el número... ...y, y un resultado que hoy ya a esta fecha... Es, es muy bueno, sabemos que va a estar de nuevo esa presencia con muchas empresas de todo el país en la Feria Exposición, eh, que es la clave de cómo puede avanzar la ganadería en nuestra zona, siempre destacando que poniéndole tecnología al campo se consiguen muy buenos resultados y Mendoza lo está obteniendo. Intendente, ¿cómo ha estado la ganadería, cómo ha estado la producción en general alvear, teniendo en cuenta también que venimos saliendo de una pandemia que realmente ha complicado la economía en Argentina? Un poco la, la ganadería vacuna camina por otro andarivel distinto de, de muchas actividades económicas que han, que han tenido severas dificultades con la pandemia pero que las tenemos con la macroeconomía nacional, porque no es solo la pandemia, el problema de una inflación muy, muy alta, el orden del 60%, los mayores costos, esto impacta eh, fuertemente las trabas, las importaciones que también se producen, hay mucha tecnología que tiene que ir al campo que, que son importadas, pero yo le diría que el mayor inconveniente que hemos tenido año 2020-2021 ha sido la sequía, por eso es tan importante... Este viaje que emprende el gobernador a Israel, donde seguramente el desafío está en estudiar sistema de riego y la incorporación de tecnología para desalinizar agua en nuestra zona de secano. Es, es el gran desafío frente al cambio climático que tenemos. Y... Eso hizo que perdiéramos cabeza de ganado en estos años anteriores, que el año pasado se ha comenzado a recuperar. Así que tenemos un stock ganadero más o menos estable, con una producción no mayor de 160.000 terneros año, lo cual nos da que la balanza cárnica de Mendoza sea muy deficitaria. Eso, que significa que se importan, se traen de otras provincias, mucho ganado para faenar, novillos terminados y carne faenada, lo que habla también es del potencial enorme que tiene Mendoza de crecer en su propia ganadería. Intendente, repetimos nuevamente la fecha, sin duda va a ser una gran fiesta la que se va a vivir a partir del 4 de mayo. Para que lo tengan en cuenta todos los mendocinos, los volvemos a invitar porque sin duda la presencialidad total va a ser un marco totalmente diferente. ¿no? Y también para que descubran turísticamente Alvear. Del 4 al 8 de mayo los esperamos en general alvear y van a ser muy bien recibidos porque nuestra gente es lo que mejor tenemos, que una gente cálida, amena y que dispuesta a recibir a todos los quienes nos visitan. Muchas gracias, intendente. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Walter Marcolini, el Intendente de General Alvear. Y miren, no me voy a ir antes sin explicarle a los mendocinos, porque está Claudio. Claudio Lorenzo es el asador profesional de la fiesta de la ganadería. Y yo lo estoy viendo esto y la verdad que digo, ¿cuánto tiempo tiene que llevar para que el costillar sea realmente lo mejor que probamos en la mesa. Exactamente, bueno, buenos días, muy gracias por estar acá. La verdad que esto de hacer el emblema de la fiesta nacional de la ganadería son los costillares y son los vacíos a la llama. Yo te voy a hacer un intercambio a vos, porque ahora que les vamos a contar a la gente qué es lo que es este costillar hecho a la llama, vamos a hacer un intercambio y vamos a cortar una costilla para que la gente vea, pruebe, vea qué es lo que es esto cuando hacemos la fiesta de la ganadería. Del 4 al 8 de mayo, el día 7 del almuerzo oficial, hacemos más de 60 costillares y más de 40 vacíos a la llama. ¿Cuántas horas tiene que tener y cuál es el secreto para que nos salga bien, digo, en casa? Cinco horas, con cinco horas de fuego, mucha llama. La verdad que necesitan mucha llama. Hay que trabajarlo tranquilamente. ¿Y cómo hacerlo? Mirá, yo tengo una receta tradicional de mi abuela, que esto me lo enseñó mi abuela. Eh, es hacerlo con vino blanco, un vino blanco de la zona. Acá estamos en Mendoza, así que el, el vino tiene que ser... Vino mono no va a faltar. Vino no va a faltar, pero tiene que ser vino blanco. Después, trabajarlo con sal. sal hacer una tipo salmuera, si vos querés, pues a gusto cada uno. Pero ponerle sal y pimienta en grano molida. ¿Y ese, esa salmuera que se hace se le va, eh, se le va tirando al se, costillar? Se le tira al costillar, se le agrega, se lo hace, se lo al costillar se lo hace en distintas partes para que el calor llegue a la temperatura justa a través de la costilla y se introduzca dentro de la carne acá en la costilla cuando esto se hace produce un hervor, me entendés y va cocinando a través de la carne tranquilamente, con 5 horas de fuego a la mano, palma de la mano contándola 10 segundos estaría listo el costillar Perfecto, a entonces, mira, a la reina, reina, gracias. ¿cómo Hola, ¿cómo están? Vengo a brindar por nuestra fiesta, por nuestras 41 ediciones y a invitarlos del 4 al 8 de mayo a vivir la fiesta nacional de la ganadería junto con nosotros. Salud y gracias por el espacio Canal 7. Muchas gracias, reina. Muchas gracias, salud. Nos quedamos con la imagen de la reina y con Claudio. Claudio, muchas gracias. Me vas a hacer cortar sí, justamente hacer cortar. Mirá, un pedacito del que, costillar. mira no, yo, no, yo, yo, sí, yo creo que Sí, decime. Muchas gracias, gracias. gracias. Miren, gracias. La, la cantidad de gente que hay es increíble gracias. en la peatonal. Sí. Decime. Esto. Yo quiero que vos hagas esto, cortes vos un poquitito. Bien. Yo te voy a hacer un intercambio. Sí. Algo a pedir a la reina que nos, nos tenga la copa. A ver, vamos a ah, pedir, hablarle acá, al micrófono. Ahí, perfecto. Espectacular. Decime. Yo me cruzo para acá. Sí. Vos agarramos la costilla, la y, costilla. La, y le introducimos un corte ahí Miren, miren, miren, miren lo que es esto, Noelia. Increíble. El punto Paulito, de la con asistente el y punto todo de la carne. Traete Increíble. una costilla espectacular un asistente y todo. de la gente porque, claro, la, las personas se piensan que me voy a llevar el costillar, chicos, claro. pero en realidad, bueno, tengo ganas. Pero vamos a ver, tiene que alcanzar para todos, Claudio. Exactamente. <risa> bueno, acaba de alcanzar para todos. Le vamos a brindar a todos. Quiero que la gente comparte y comparta con nosotros en la zona sur de Mendoza gracias. de esta sí. fiesta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por participar y los espero. En general, ver por favor, estén y vean esta fiesta. Seguramente. Va a ser un éxito la fiesta. Entonces, del 4 al 8 nos quedamos con las mejores imágenes y todo lo que ustedes quieren ver, chicos, porque los costillar. Ya están, a punto, falta muy poquito. Falta muy poquito y ya lo sacamos para que todo el mundo los pruebe. Ustedes lo escucharon. Decide Me quedo acá, chicos. Si no vuelvo, no, okay. quédense tranquilos. Decirle claro. a Claudio que todo el equipo se quiere ir para allá, claro. Así Volve, no se puede trabajar. Volver con una costilla, no con el costillar, pero volver con algo para el equipo. Periodístico y técnico. Gracias, algo. Pablo.